En el año 2010, el Gobierno Nacional puso en marcha uno de los proyectos educativos más ambiciosos de la historia nacional, Conectar Igualdad. Cuatro años más tarde, podemos decir con orgullo que la promesa de alcanzar la brecha digital cero se hizo realidad. Más de 4.700.000 netbooks fueron entregadas a alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, de educación especial y también a institutos de formación docentes de todo el país. Eh, mi trabajo en Conectar Igualdad era de coordinador de una de las zonas de la capital federal, de la zona norte, coordinador territorial. La parte técnica tenía que ver con visitar periódicamente las escuelas y asesorar a los, a los especialistas de las escuelas en eh, el desbloqueo de las máquinas, en el funcionamiento correcto del piso tecnológico y en cualquier problema este, que pudiera surgir. Y después de la parte pedagógica, o sea, el plan tenía una parte, que se llamaba Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, donde hacíamos capacitaciones eh, a los docentes y los acompañábamos en la ejecución. Pero la contratación era a través de las universidades y era una, era, teníamos un contrato como monotributista, como asesores. Los 60 trabajadores y trabajadoras del equipo central del programa Conectar Igualdad y Primaria Digital del Ministerio de Educación de la Nación Hemos sido despedidos y no cobramos nuestros sueldos del mes de enero. Nos sugirieron que, que no tenían ninguna prueba administrativa de que nosotros estábamos trabajando en el plan, entonces no tenían por qué seguir pagándonos. Eh, hay infinidad de pruebas, o sea, porque cualquier actividad que hacemos en las escuelas está coordinada con el, con el Ministerio de la Ciudad, porque si no, no podemos entrar a las escuelas. Me parece lo que nos echaron tiene más que ver con esta precariedad que teníamos y con que éramos más fáciles de echar que con, con que realmente cobrábamos por no trabajar.